Bienvenidos de nuevo amigos de Mr. Roboto. El día de hoy seguimos con el tutorial de PR. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace eh, una programación con sensores y bloques de control. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para la parte inicial, eh, si no tenemos conocimiento, aquí en el link pueden también observar eh, cómo hacer toda esta parte de la programación básica, ¿sí? en este video bueno, vamos a empezar entonces lo primero que tenemos que ver es que vamos a hacer este laberinto llamado el disk maze, ¿sí? ¿en qué consiste este laberinto? el laberinto consiste que debemos llevar nuestro robot a que toque cada uno de estos recuadros y llegue al rojo ¿sí? si yo lo, yo lo puedo programar avanza gira avanza gira pero esto me va a llevar mucho mucho tiempo entonces lo que vamos a hacer es una programación donde él pueda censar ya sea el disco o el cuadro en el recuadro que tiene de color en el piso eh, para ir volteando entonces podemos observar que por ejemplo todos los bloques de color verde si yo volteo a la derecha y luego en los de azules a la izquierda él me va a ir guiando el robot, listo, entonces vamos a hacer algo para poder que mi robot vaya navegando este laberinto, entonces, primero, eh, ya programando vamos a iniciar un bloque de control que se llama el forever, es un bloque que es un loop infinito y como es un loop infinito eh, siempre que todo lo que ponga ahí se va a repetir una y otra vez ahí ponemos todos los condicionales y los bloques que queremos que repita constantemente por ejemplo yo quiero que siempre vaya hacia adelante entonces le voy a poner un bloque que se llama Drive Forward para que siempre esté hacia adelante Eduardo por qué no el que es con distancia porque eh, pararía cada vez Listo. en cambio con el Forward tiene un movimiento más fluido tiene un movimiento mucho más fluido ahora tenemos que entrar con la parte condición nos dimos cuenta que cada vez que llegue al verde puede girar a la derecha y cada vez que llegue al azul puede girar simplemente a la izquierda entonces eso es lo que vamos a poner las condiciones entonces vamos a hacer que si detecta con el sensor de abajo que se llama el down up el recuadro de color voltee para un lado para el otro porque el, el sensor de abajo y no el del frente, porque el, el cuadro de abajo es más grande, entonces eh, me puede ayudar. Listo. Ahora, vamos a los sensores y ahí puedo ver el sensor que se llama. Me dice Front Eye Detects Red. Entonces en vez de eso le cambiamos al Down Eye y le ponemos el color verde, por ejemplo. Y luego va a girar eh, 90 grados hacia eh, la derecha en el caso de verde y a la izquierda en el caso del azul. Entonces simplemente tengo que cambiar aquí de este menú seleccionable. Aquí gira 90 grados hacia la derecha. Y lo único que tengo que hacer es duplicarlo y cambiarlo. Listo. Pues vamos a duplicar y vamos a cambiar un poco. Listo, cambiamos por el color azul y cambiamos en vez de la derecha que sea la izquierda. Lo último que vamos a hacer es eh, que mi robot cuando llegue al rojo pare, se detenga. Entonces lo vamos a duplicar aquí, vamos a poner aquí la condición para el bloque rojo aquí me equivoqué puse que no detectaba ninguno debe ser el azul y aquí cuando detecte el rojo eh, cuando detecte el rojo él debe parar entonces quito este bloque y pongo el de para nos vamos a dar cuenta que él cuando detecta el, cuando hace el giro porque puede parar un poquito después de que detecta el color eh, puede estar detectando el color todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer de devolver un poco, que se devuelva simplemente unos 6 centímetros, unos 60 milímetros. Mm, ¿sí? eh, eso es algo que podemos hacer en cada uno de los dos colores primarios de este laberinto, que es el verde y el azul. Colores primarios porque son los que usamos principalmente, no porque sean colores primarios, solo el azul y el rojo son primarios. Bueno ahí, bueno, ahí me equivoqué, 60. Y ahora vamos a ejecutar en este momento nuestro robot a ver cómo funciona y debe estar en capacidad de hacer nuestro laberinto. Como podemos observar, estamos hablando de unos 3, eh, 11, 12, 13 bloques máximo, lo cual es muy poco para una programación tan eh, compleja como puede ser esta. Si yo lo quiero más rápido... Me puedo ir a el drivetrain y simplemente cambiar la velocidad de avance y la velocidad de giro. ¿sí? En este momento lo estamos haciendo así, por cuestiones eh, prácticas. Bueno, vamos a ver si mi robot en este momento detecta los colores sin problema. Va para el tercero. Vean que cada azul lo siempre gira a la izquierda. Y cada... Eh, verde siempre gira a la derecha aquí debe girar a la izquierda listo lo mismo aquí hay un, un problema que se, me, se, se, se giró un poquito eh, eso es porque hay un, un, un problemilla pero bueno vamos a esperar que que eso no me genere mucho inconveniente. Aquí me lo generó porque no lo vio. Pero vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a parar. Vamos a intentarlo de nuevo. La programación debe, nos debe dar. Si no, hacemos unos pequeños ajustes. Y podemos intentar de nuevo. Vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo aquí con, con la vista eh, tridimensional. Podemos ver cómo él, él va haciendo nuestro recorrido. Ahí va bien, ahí va bien. Yo creo que ahí va bien en este momento. Va derechito. Él va bien en este momento. Y detecta el verde. Listo. Va por eh, el, el último trayecto. Que es el azul y el verde. Ahí mira el azul. Voltea. Mira el verde. Listo, vamos a ver si en 3D. Y por último debe llegar al color rojo cuando gira al final debe parar. Listo. Entonces ahí paró. Ese es nuestro robot con el laberinto ¿sí? de eh, discos, el Disney. Entonces, bueno, ahí podemos observar cómo se usaba el... el el detector, el, ya sea el down eye también lo podemos variar y tratar de hacerlo con el front eye para ver cómo funciona. Sí, es una forma de hacerlo. Se puede hacer de las dos formas. Eh, en otro tutorial explicaremos el sensor de distancia. Bueno, entonces, bueno hasta el momento esperamos que hayan aprendido mucho el día de hoy. Como siempre aquí no olviden suscribirse, activar notificaciones y esto fue todo por hoy en Mr. Roboto, robótica para mentes inquietas.